Nos encontramos en San Pedro de Alcántara, en una de las calles más céntricas de San Pedro. Y hemos venido aquí porque hay que cuidarse y sobre todo prevenir, porque prevenir es muy importante y por eso hoy este le hemos dedicado un tiempo a un laboratorio que trabaja también con los análisis clínicos y también análisis de agua, etcétera, etcétera. Ella es experta en todos estos temas, además de muchas titulaciones que aquí nos respaldan. Estamos aquí con todos sus títulos una persona que le ha gustado estudiar, informarse y también cuidar a todo el mundo. Y cuando venimos hablando de salud, la persona que nos atiende, ¿no? cuando nos da un trato amable, un trato humano, la verdad es que nos sentimos ya bien de entrada. Bueno, hablamos con doña Francisca, que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Ahora siempre decimos, ¿qué le pides al 2020? Yo creo que ella también tendrá sus peticiones. Y igual también hay algo que pedirle al laboratorio. Ahora nos vamos a informar. Doña Francisca, muy buenas tardes. De esta. Ay, Estamos encantadas de estar aquí. Igualmente, Elena, siempre es un placer estar contigo. De... Que siempre nos impone un poquito, ¿no? Un laboratorio, análisis clínico, ya como que nos impresiona, pero aquí estamos tan a gusto que nos sentimos en casa. Mira, no tiene por qué, por qué impresionarte, porque aquí tratamos a las personas con, con mucho cariño, con mucha amabilidad, porque normalmente esto de sacarte sangre como que te da un poquito de, de miedo. Y vienen algunas personas un poquito ansiosas, intentamos tranquilizarlas y hacerlo con, con el mayor cariño de, del mundo, porque esto no es... Un tipo de, de, digamos, de negocio normal aquí viene pues para chequearse o porque se encuentran enfermos, están preocupados por su marido por su hija. Entonces intentamos darle el mayor cariño posible para que estén tranquilos y relajados para estas pruebas. Así que tenéis lo máximo en tecnología, porque todo ha ido avanzando mucho y ya estuvimos haciendo una visita y nos admiramos de cómo se trabaja hoy por hoy los laboratorios. Pues sí, mira, te puedo decir, pues, no quiero faltar a la humildad, pero como laboratorio privado somos pioneros en la, en la Costa del Sol en tecnología. Eh, ...tenemos aparatos de inmunología... ...que tenemos de Acedon Pense... ...que hacemos todo tipo de... ...de hormonas femeninas, masculinas... ...marcadores tumorales... Mmm, ...hormonas tiroideas... VIH, eh, hepatitis... ...y por supuesto... Oh, ...al ser un, un laboratorio pluridisciplinar... ...pues hacemos un simple análisis... De, ...de glucosa, de colesterol, de triglicéridos... ...y como tú sabes también... Eh, ...hacemos análisis de agua, de pozos y piscinas... ...pero últimamente... Eh, hemos tenido una novedad porque son, nuestro laboratorio es un referente en pruebas de ADN y paternidad. Y tenemos una novedad grande, que son los análisis de paternidad en embarazadas, porque antes había que hacer a través del líquido amniótico los análisis, ahora con un simple análisis de sangre es muy fácil de hacer. También tenemos una gran novedad, que hacemos prue pruebas genéticas de marcadores tumorales, no solamente el marcador tumoral, sino pruebas genéticas tumorales. Entonces, intentamos abarcar todos los campos. Tú ten en cuenta que yo tengo un, un personal... Muy cualificado aquí, hay cinco biólogas, técnicos y farmacéuticas, que, que soy yo, e intentamos estar día al día, y mis niñas, mi niñas como yo digo, pues somos todas mujeres aquí, eh, hacemos de continuo cursos de formación continuada. Entonces hay que estar al día en tecnología y en conocimiento y en todos los avances científicos. Hay tanto tipo de cosas, de enfermedades y tal, que yo decía mejor prevenir que curar, porque con un análisis podemos prevenir muchas cosas. Y también yo sé que una vez hablando, que me hablabas de las migrañas, hay muchas personas, sobre todo las mujeres, que parecen de migraña. Todo esto tenéis pues, Exactamente, ya. sí, las la migrañas solemos hacer un, una enzima, que es la diaminosidaxa. ...que suele haber un déficit, una alteración en esta enzima... ...que puede ser la culpable de, de algún tipo de, de dolor de cabeza... O, ...o realmente lo que es una migraña... ...o sea que hay muchas cosas que se pueden descubrir... Eh, ...con análisis clínico... ...nosotros normalmente trabajamos mucho con los con lo médicos... ...y entonces estamos en, con toda la nueva tecnología... ...y, y siempre puestos al día en conocimiento". Bueno, se aproxima la fiesta navideña, estamos en víspera ya prácticamente con ese espíritu de Navidad y eh, ya que te has especializado también en nutrición, dietista, yo quisiera también que dieras unos consejos para esta época, así que es verdad que abusamos un poco con esta alegría, ¿verdad? Que vamos siempre pues, un poquito más en abundante en todo, ¿no? En dulce, en colesterol, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esta fecha? Pues mira, la verdad es que tenemos tanto, tantos eventos, tantas fiestas, nos reunimos con los... Amigos. Con la familia, entonces abusamos de cosas que no son muy buenas para la salud, como es el alcohol, la grasa, y los dulcecitos navideños, los azúcares. Entonces, resulta de que hay que tener en cuenta que el alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo, son calorías vacías totalmente, porque cuando ingerimos calorías en nuestro cuerpo se transforma en energía, pero en el caso del alcohol se transforma en nada, son calorías vacías. O sea, no transformamos esas calorías en energía. Las grasas, sabemos que eh, las hiperlipidemias que produce, hipercolesterolemia, entonces tenemos un gran riesgo de cardiovascular, de hipertensión y no digamos el abuso de dulces navideños, de, de azúcares. No solamente en patologías diabéticas, sino en personas eh, normales, sin ninguna patología. Yo recomiendo, por supuesto, moderación en esta fiesta, mucha moderación. Y unas cositas muy simples que podemos hacer. Caminar todos los días, de 30 a 60 minutos diarios, con este espacio marítimo tan maravilloso que tenemos. ...beber bastante agua para que estemos hidratados... ...y los días que no haya eventos... ...ni tengamos que abusar de nada... ...pues podemos tener una dieta sana y saludable... ...como puede ser tomar frutas y, y verduras... ...que eso es, es fundamental... ...y sobre todo cuidarnos... ...porque yo me entero antes que nadie... ...cuando pasan las navidades, cómo están los interiores de cada uno... ...y os puedo decir que hay auténticas barbaridades... ¿eh? ...auténticas barbaridades, glucosa, colesterol, triglicéridos... ...y si tenemos un poquito de moderación, hay que comer de todo... ...son fiestas, tenemos que estar con la familia, con los amigos... ...pero un poquito de moderación, hidratarnos mucho... ...beber agua como mínimo un litro y medio, un litro de agua... ...que no se nos olvide eh, beber agua, que soy, es muy, muy, muy importante... Hija, aparte de yo sé es que trabaja con laboratorios, te tengo que preguntar si tú en esta fiesta le pedirías algo a los laboratorios. ¿Habría que inventar algo? ¿Hace falta algo que los laboratorios no tengan? que habría que pedirlo así para los reyes? ¿Pedir a los laboratorios? Pues moderación, porque a mí me da mucha pena que antes de Navidad tenemos muchísimo trabajo, todo el mundo viene a mirarse, a ver cómo está su azúcar, su colesterol. Y para poder comer. Y después de Navidad hacer lo que quieren y están los todos muy altos. Entonces yo lo único que pido, más que tecnología, más que nada especial, moderación en la ingesta de alimentos y de alcohol. Es lo único que, que puedo, lo que puedo pedir. De todas formas, tú sabes que podemos atenderos en varios sitios de, de la costa. Estamos en Estepona, en la Avenida Andalucía. Estamos en Marbella, en la Clínica Premium, estamos en Menalmádena, la Avenida de la Constitución y aquí en San Pedro, como tú has dicho antes, en la, en la calle Pizarro, siempre dispuestos pues, a ayudar, a aconsejar para lo que necesiten todos nuestros pacientes. ...tener miedo de sacarse sangre, que aquí sacan los ángeles, Los Ángeles, son los encargados de sacar la sangre ni te entera. Bueno, ahora sí que me gustaría que dieras este mensaje de Navidad para todo el mundo. María es una persona muy conocida, te conoce todo el mundo. Y me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para ya que estamos en fecha. Mira, yo doy un mensaje de Navidad, pero antes de nada me quiero acordar de las personas que están enfermas, de aquellos que están en los hospitales, los que están tristes, los que no tienen trabajo. Y, y el equipo de este laboratorio quiere mandarle un, un mensaje de ánimo, de paz en su corazón. Y que estén tranquilos porque todo se puede solucionar. Y a la población general, pues, que tengan una feliz fiesta. Que disfrutéis, que lo paséis muy bien. Que, que vuestro corazón esté alegre, que estoy con todos los amigos, con la familia y disfrutar. Porque hay que, que después de un año de tanta rutina, pues tenemos que divertirnos. Y tenemos que tener mucha alegría en nuestro corazón, que es lo importante. gracias, Francisca, felices fiestas a ti, a todo tu equipo humano que lleváis la clínica, que eso es todo fabuloso. Enhorabuena por vuestro trabajo y feliz entrada de año. Muchas gracias. Y yo también lo que sí pido el nuevo año es mucha salud, porque si tenemos salud y una buena familia, podemos luchar contra todas las contrariedades de la vida. Así que también os deseo a vosotros, no solamente a mis pacientes, a la población general de la costa, a vosotros muchísima felicidad y feliz año.